Hola, Totín, ¿cómo estás? Hola, pa. Muy bien, ¿tú? Bien, mijo, muchas gracias. Voy a cambiar la tónica de las preguntas que les he hecho a las asociaciones que se han ido reportando para la entrevista para trabajar sobre temas que tienen que ver con otras circunstancias. Primero, por favor, comparte tu nombre y las eh, funciones que guardas en Pide de Deseo en la Federación, hijo. Perfecto, yo soy Carlos David Peña Aragón, más conocido o internacionalmente conocido como Toto. Soy eh, parte del proyecto Pide un Deseo México por mi enfermedad que es COCHE tipo 1. Y también soy parte de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER. Eh, en la FEMEXER soy el vocero internacional eh, representó a mi, a mi asociación, que es el proyecto Pide un Deseo, específicamente para los enfermos Gaucher, MPS, Fabri, Taisax y todas las lisosomales. Y estoy encargado también, además de la vocería, de todo el tema de redes sociales, eh, en cuanto a Instagram, Facebook, Twitter, eh, los carteles, así como el video, video con dron, eh, fotografías y videos de todos los eventos eh, que tenemos. Ok. A raíz de esta, esta conflagración mundial que es el COVID-19, eh, los sistemas de salud en el mundo quedaron desnudados. Eh, pudimos observar de manera muy clara cómo hay una fragmentación importantísima en todos ellos, sobre todo en los latinoamericanos y más específicamente en el mexicano, pero yo observé cómo en la Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en España, eh, tuvieron gravísimos problemas. Algunos siguen teniendo gravísimos problemas. Y evidentemente esto tiene que ver con, no bueno, estábamos preparados para un evento de esta naturaleza. ¿Cómo has tú observado el desarrollo de todos estos acontecimientos en México desde el espacio de la Federación Mexicana con respecto a los pacientes que atendemos, hijo? Pues como bien tú lo dices, Pa, nadie estaba preparado eh, y quisiera ahondar un poco más el, en, en el tema. No solamente dices tú México, ningún país estaba preparado. Eh, pensábamos que países de primer mundo como Francia, como Reino Unido, como Estados Unidos, como Japón, iban a poder salir, vaya a entrar en la pandemia y salir rapidísimo. Y no, ya nos dimos cuenta que los países eh, desarrollados, los de primer mundo, no lo lograron. Eso que nos deja a los subdesarrollados, a México, a India, a toda Latinoamérica, digamos, un tema como eh, Chile, por ejemplo, Chile es uno de esos poquitos que se ha, que se ha salvado gracias al trabajo que han, que han desarrollado con el, con el lapso del tiempo, pero Perú, México, eh, Colombia, Brasil mismo, que es una potencia, no ha, no ha sabido eh, cómo... cómo ¿Por dónde moverse? Para todos nos ha agarrado totalmente desprevenidos y desafortunadamente ahorita parece ser que viene otra segunda ola de, de COVID fuerte. Entonces pues estamos viéndolo como, como, como nos va llegando la información a cuenta gotas, muy poco a poco haciendo lo que podemos hacer desde nuestras trincheras a través de las tecnologías de la nueva información, a través del Zoom que, que, que ha mejorado muchísimo todos nuestros trabajos pero yo lo veo muy complicado para todos, cada uno trabajando desde, desde donde puede, haciendo lo que puede, sin podernos mover mucho. El eh, entorno que de por sí ya era complicado, se co terminó por complicar con el COVID, y hoy mismo en México, concretamente, los enfermos con padecimientos raros están eh, siendo sujetos de una condición muy, muy complicada, no solo por el tema de el asunto que tiene que ver con que tienen que asistir a sus hospitales, a, tu, a sus respectivas terapias, sino también con lo que tiene que ver con su protección personal al interior de sus hogares, al interior de sus circuitos más íntimos de comunicación. ¿Qué es lo que tú has entendido que en México debiéramos estar haciendo ya en este momento? Algunos lo están haciendo, pero ¿qué deberíamos estar haciendo todos los que pertenecemos al universo de los pacientes con enfermedades raras para salvaguardar de la mejor manera la condición de salud. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Pues es muy complicado. A principios de año, finales del, del pasado, no estaban varios, muchos tratamientos para este tipo de, de enfermedades. Afortunadamente se resolvió, ya muchos de ellos ya tenían sus tratamientos y nos agarró eh, entrando el año con, con la contingencia. Es desafortunado, se puede entender que así, que así llega a pasar en algunas ocasiones. Lo que, lo que quisiéramos hacer absolutamente todos los, los enfermos y lo que es nuestro derecho según el cuarto constitucional es que no deberíamos dejar de perder nuestros, nuestras enzimas, nuestros tratamientos, sea lo que sea que tengamos, debemos de seguir teniéndolo. Comprendemos, yo creo yo como, como, como paciente comprendo que a veces no es tan sencillo, hay algunos eh, hospitales como el mío específicamente que es el 20 de noviembre, que es Hospital COVID. Entonces ahí está, una de las dos torres está al 100% determinada y coordinada para, para el ingreso de, de pacientes con COVID y no puede entrar absolutamente más nadie. La otra torre, eh, el proceso que tenemos que seguir es que te toman la temperatura, hay mucha gente afuera que la verdad el 20 de noviembre ha hecho muy bien las cosas porque tienen a la gente afuera que está esperando eh, sus, tratamiento, sus tratamientos o sus medicinas para llevárselas. No están ahorita dando ahorita ninguna cita eh, externa, ex, excepto a las personas que tienen cáncer o misosomal, específicamente la mía, y algunos otros eh, por ahí que tienen alguna, alguna terapia. Te toman la temperatura, te tienes que formar, pasas rápido para que no se aclongo, aconglomere toda la, la, la gente, te toman la temperatura, te dan tu, tu gel, y entras rápido. Este, los cuidados que están teniendo son, a mi parecer, muy buenos. Y pues bueno, entras rápido, te dan tus, tus, tus, tus altas de, de medicamento, y en 20 minutos ya estás entrando en un cuarto totalmente estéril para que les pongan la, la enzima. Con otras eh, terapias entiendo que sigue siendo lo mismo. Hay algunos médicos que han decidido o que le han, eh, pedido a sus pacientes que esperen un poco por el tema de COVID. Como ya bien lo sabemos específicamente, los MPS no pueden tener cambios muy drásticos ni bruscos de, de temperatura porque pueden llegar a tener problemas respiratorios. Si a eso le sumas que tienen que esperar y que se van a exponer al tema de COVID, pues bueno, tal vez ahorita para algunos pacientes específicos sea mejor aguantar, esperar y en cuanto se, se, se recupere todo el tema de incorporarse a sus terapias. Entendemos que es muy complicado, pero es así como lo vamos llevando. Vaya, el que pueda ir aguantando, pues que aguante, que aguante un poquito porque va a salir mucho más caro después enfermarse de COVID más todo lo demás que podemos llegar a tener. Este, y pues no vale la pena. El que pueda esperar, que, que, que espere. Que seamos pacientes porque estamos ya a punto de salir. Y el que no, pues, que se dirija a sus hospitales, a, a sus médicos, para exigir sus tratamientos. Tú ya sabes que estamos trabajando con el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y los senadores en puntos de acuerdo, en puntos de acuerdo, perdón, que tienen que ver con terapias en casa, uh -huh. una obligatoriedad, o terapias en centros de infusión especializados. Igualmente, estamos trabajando porque la adecuación a la norma para... Eh, en la vigencia de la eh, tamizaje neonatal la tarea del tamizaje neonatal sea una realidad y no nada más palabras y eso lo estamos haciendo hacia el Congreso de la Unión tú personalmente en el trabajo que desarrollas haciendo vocería, difusión y también en las redes sociales tienes de alguna manera información que te vierte a la gente que se mete a las redes o que te contacta en el sentido de que alguien esté pretendiendo en este momento buscar, en lugar de ir a su hospital, tener este recurso en un centro especializado, si es que existe. Y si es que existe, ¿tienes conocimiento de alguien que ya lo esté haciendo? Eh, hay algunas personas a diario nos llegan mensajes eh, a Salud y a Femexer pidiéndonos, oigan, por favor, ayúdenme a poder eh, determinar o diagnosticar a algún paciente. Esto es eh, un poquito punto de aparte. Recordarle a la gente que el trabajo que hace Canacer es solamente la orientación, información, apoyo psicológico gratuito si llegas a tener una enfermedad eh, rara. Eh, a diario nos llegan mensajes eh, diciéndonos yo sé que puede haber una terapia genética, yo sé que puede haber una terapia en casa, yo sé que puede haber este, terapia oral. Vaya, hay muchas otras terapias y se están moviendo. La gente sí, sí quiere tener, seguir teniendo sus tratamientos, pero pues es muy complicado. Eh, actualmente, no solamente en México, regreso al tema Europa, Grecia, que tiene tantos temas económicos ahorita, les habían permitido a sus pacientes eh, tener el tratamiento en casa y de momento a otros se los quitaron, les dijeron, no, no se va a poder ahorita, este, tienen que volver a regresar. Entonces, tiene que salir... Eh, los pacientes a, a sus hospitales para que vayan por sus terapias. En Reino Unido, por ejemplo, muchos de los pacientes ya tienen, si no es que la gran mayoría eh, están en tratamiento en casa, ya es algo muy usual para ellos, pero esto depende de la idiosincrasia de los gobiernos y de las personas y de cada país. Es muy distinto lo que se puede lograr y lo que se ha hecho en Reino Unido a lo que se puede lograr en Colombia, a lo que se puede lograr en Brasil, a lo que se puede lograr en México. Totalmente distinto. Tengo entendido que en México una de las, uno de los argumentos que más esgrimen en contra de la terapia en casa es que cómo podrían tener las instituciones de salud la seguridad que los viales se infunden a quien se deben de infundir y no hacen mal uso de ellos. ¿Has escuchado eso? Sí. ¿Y qué piensas? Pues creo que el, deberían enfocarse y, y trabajar en conjunto si tanto lo están diciendo que queremos, que queremos sumar. Eh, tanto las institu instituciones de salud, eh, las farmacéuticas, eh, los hospitales, para que las mismas farmacéuticas que otorgan o que le venden a los, al gobierno y a los hospitales estos medicamentos, que ellos mismos sean los que lleven el control y que ellos mismos lleven tanto a médicos como a enfermeras, enfermeros, para poder poner los tratamientos en casa. A mí eso me parecería un, un, un trabajo en conjunto que puede ayudar a subsanar tanto tiempos de acción como no abandonar y olvidar a los pacientes que tanto necesitan sus terapias. Colateralmente, esto traería como resultado un ahorro para las instituciones de salud. Que no tienen ningún tipo de infraestructura para el tema, ¿no? Exacto. Y además las farmacéuticas eh, tienen una parte de responsabilidad social. Creo que no les costaría absolutamente más nada. Y solamente es que se pongan de acuerdo, entiendo que ya, bueno, no entiendo, yo sé que ya se está trabajando, solamente es que terminen de engranar esos engranes y nada más, estamos ya absoluta a, a nada de tiempo de que se pueda lograr. Cuando empezó esta charla comentábamos que esto que está sucediendo, y me refiero a la pandemia, nos agarró desprevenidos a todos. Eh, no es excusa. A todos. Debi Supuestamente deberíamos haber estado preparados, pero no estábamos preparados. Ok, ya sabemos que nos agarró desprevenidos y entonces reaccionamos en tanto cuanto pudimos hacerlo con los recursos que teníamos en razón de las posibilidades eh, propias de las instituciones y luego de apoyos extranjeros o, o del exterior que eh, eh, han ayudado a paliar un poco eh, el tema de los abastos no solo en cuanto a medicamentos, sino también en cuanto a habituamiento para camas, para respiradores, para etcétera, etcétera. Eso ya sabemos qué pasó. ¿Qué estamos pensando hacer para lo que sigue? Tú, ¿tú qué estás pensando hacer? Bueno, ya, ya, ya, ya estamos viviendo esto. Y como nos tenemos que preparar, lo que sigue es esto y qué tenemos que hacer. ¿Qué estás pensando tú? Regresar, por supuesto, más fuertes. Eh, un lema que tenemos en nuestras redes sociales es... Eh, nos volveremos a abrazar, estaremos juntos muy pronto. Eh, seguir trabajando, eh, generar un mayor eh, número de registros de, de, de todos los enfermos raros en México. Eh, existen más de 7 mil enfermedades raras en todo el mundo, lo cual quiere decir que en México existen poco más de unas 9 millones de personas con alguna enfermedad rara, sino es que ya hasta un poco más. Eh, lo que queremos es canalizar a todas esas personas que no tienen esa, esa, eh, esa orientación, esa información, canalizarlos correctamente para que obtengan su diagnóstico, para que obtengan sus tratamientos y para que podamos realizar un, un, una base de datos en la cual nos podamos apoyar y sea la mayor y más grande de todo Latinoamérica y, y América. Independientemente de los trabajos que han venido desarrollando las asociaciones que, de las que somos parte la federación y pide un deseo. Hay tareas pendientes que son impostergables. Hay algunas tareas pendientes que son impostergables. Dime una tarea que esté pendiente y que ya no puede seguir esperando que tenemos que realizar. Pues las terapias en casa, más allá de, del tema de COVID, las terapias en casa para muchos eh, pacientes que no tienen los recursos, que muchos viven en la montaña, que muchos viven muy alejados de sus centros de salud, para ellos debería estar ya a disposición los, las terapias en casa quincenalmente o semanalmente, como sea que les toquen. Eso me parecería como primordial, como punto primordial. Eh, seguir eh, el cabildeo político en favor de todas las enfermedades, porque eh, como, como, como ya lo decía, existen más de 7000 enfermedades, pero tratamientos existen para poquito más de 60 en México específicamente. Eh, entonces deberíamos, eh, debería seguir la, la, la, la investigación, pues, es algo muy importante. Y el acceso que para muchos países del primer mundo es algo muy sencillo, lo que te decía ahorita de Reino Unido. Ellos no tienen problema con sus terapias. Para ellos el acceso, la palabra acceso no existe, ellos ya la tienen. El, su problema es si les van a poner o en el hospital o, o su terapia en casa o oral. Para nosotros el acceso sigue siendo un tema primordial. Y no solamente para GOSH, MPS, fabril lisosomales, para todas las enfermedades raras que existen, eh, tendría que existir el acceso esos puntos para mí son, son lo primordial, dejarnos de pelear ya por el tema de si se denominan enfermedades raras, enfermedades de baja prevalencia, enfermedades huérfanas se les denomina enfermedades raras porque el algoritmo de Google y de los buscadores es lo que te da más sencillo y más rápido eh, en, la, en, la, eh, en, en Europa se busca como rare diseases y en México y Latinoamérica, en habla hispana, se tradujo literalmente como enfermedades raras. No, no por su rareza, sino por, por el tema que se tradujo literalmente y que hay muchos, yo he platicado con muchos de mis hermanos enfermos, tanto Gautier como de muchas otras este, enfermedades y síndromes. Me dicen, a mí no me molesta que me digan enfermo raro. Pues sí soy un, un enfermo raro, sí padezco una de esas enfermedades que casi no hay, que soy uno de esos de uno cada 100 mil, o uno cada 200 mil, o uno cada 20 mil. Yo creo que eso también sería importante. El tema neonatal, para poder definir y, y, y detectar a tiempo, temprano, una enfermedad rara, eso es muy importante. ¿Te refieres y al tamizaje? Se, al tamizaje neonatal, exacto, sí. y que se lleve a cabo... Eh, tanto en hospitales públicos como privados. En hospitales privados para el que no lo sepa, pues sí se hace tiene un costo y en hospital público también lo pueden hacer pero tiene un costo. ¿no? Lo que queremos hacer es que todas las personas los más de 60 millones de mexicanos que viven en pobreza, pues que puedan obtener ese diagnóstico temprano para poder acceder al tratamiento y que puedan eh, tener una vida normal. Tú eres un joven que ha vivido toda suerte de experiencias en torno a tu estado de salud y eres uno de los que ha hecho resiliencia de ello, eres categorizado como un paciente muy especial por la Organización Mundial de la Salud, como el paciente con la recuperación más asombrosa documentada y entiendo que eres el gaucher, junto con quizá otros cinco o seis que hace cosas como cualquier otro hombre completamente sano, y que, por supuesto, eso en, en, alguna, en alguna proporción asombra a otros Gosher y a quienes conocemos de estos padecimientos. ¿Qué es lo que tú dirías que los jóvenes que padecen la enfermedad que tú tienes tendrían que estar haciendo en razón de la superación del tema bajo resiliencia? ¿Qué pues es muy difícil, cada quien experimenta la enfermedad totalmente distinto. Mi hermana y yo, por ejemplo, eh, ella tiene dolores óseos muy fuertes, de repente tiene ataques óseos muy fuertes eh, debido a la descalcificación. Ella tiene, eh, ella y no solo ella, muchos de mis otros hermanos Goshet tienen fatigas crónicas, pueden caminar cinco minutos, unas tres cuadras y ya están fatigados, ya tienen que descansar. Afortunadamente a mí no me pasa eso. Yo puedo hacer y desde hace varios años realizo CrossFit. Me gustan todos los deportes extremos, me gusta surfear, me gusta subirme a la moto, me gusta aventarme el paracaídas, me gusta correr, me gusta nadar. Entonces es según cada paciente. No podría yo decirte cómo, cómo es que lo tienen que ir haciendo porque cada paciente se siente y sabe sus tiempos, sabe su fuerza. Eh, no podría yo hablarte también de un MPS pero saber todo, todas las personas que tenemos una enfermedad de una u otra manera al ver la muerte a tan temprana edad nos damos cuenta de lo que es realmente importante y bueno, creo que todos nosotros vivimos y vemos la vida de una manera distinta y la disfrutamos de una manera distinta porque sabemos que de no tener el tratamiento pues no estaríamos aquí entonces en cuanto al tema de resiliencia pues todo el tiempo to, todo el tiempo y hace mucho somos resilientes porque entendemos que la muerte estaba muy cercana a nosotros y ha estado y continuará estando cerca de nosotros tú y paulina son dos pacientes que tienen una condición sobresalientemente buena con respecto a, a otras personas no solo en méxico sino en el mundo aún y con toda la carga de efectos que por consecuencia de la enfermedad tu cuerpo pueda albergar, lo cierto es que se ven bastante bien, o sea, difícilmente en la calle, visto tú por alguien, podría identificarte como un enfermo de cualquier cosa, no digamos mal de cualquier cosa. Eh, ¿Cuál tú consideras que, en razón de lo que estoy comentando, cuál consideras el mayor éxito del toto. El mayor éxito, eh, insisto, creo que el, el haber visto a mi hermana vomitar coágulos de sangre a los cuatro años, cuatro años y medio, y entender la muerte, eh, me hizo ver la vida totalmente distinta, me hizo sacar y tener una fortaleza que no sabía y de la cual me di cuenta a esa edad que tenía, que sabía que tenía que estar ahí para toda mi familia, para ti, para mi mamá, para mi hermana, para otra hermana, y sabía que debía apoyar. El mayor de mis logros pudiera ser eh, estar apoyando todos los días, a diario, comunicarme con mis hermanos Goshe, alentarlos a muchos otros que, que a veces se fastidian de sus tratamientos, que creen que ya están bien, que se sienten bien porque han tenido el tratamiento durante, no sé, cierta cantidad de tiempo y dicen, ya estoy bien, ya lo voy a dejar de tomar. Y recordarles y decirles, no, es una terapia eh, de por vida, desafortunadamente, cada 15 días tienes que ir a tomarlo, porque si no, vas a regresar al tema en el que estabas muy mal. Creo que eso, eso sería eh, compartir la historia, compartir las buenas prácticas, como lo he hecho que tenemos en México en cuanto a nuestros eh, hospitales, en cuanto al acceso que podemos llegar a tener. Eso yo creo que sería lo, lo, lo que más. Cuando tú eras niño, yo observé desde muy temprana edad, me refiero a ti, que tú experimentabas una especie de rechazo a el sentimiento de soy un enfermo. Y eh, si bien es cierto, no lo decías con palabras, tus acciones siempre eran, me vale, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo hacerlo. Los ejemplos hay muchos, el, el pasamanos, el subir cuestas, el, el no cansarte tan rápidamente. O sea, todo esto me hacía comprender que tú tenías una condición de rebeldía contra la propia enfermedad. Después me he percatado que, siendo cierta esta apreciación de que tú guardas una especie de ámbito de rebeldía contra la enfermedad, pero de manera correcta, has aprovechado la ventaja que la enfermedad te da, que tiene que ver con ir superando escalón por escalón posibilidades que la enfermedad te va marcando como tareas que difícilmente vas a poder concluir. Y China concluyes y la concluyes y la concluyes y la concluyes. Eres, digamos, una referencia sumamente importante para, para muchos enfermos con tu problema de salud, porque pues si Toto pudo, ¿yo por, qué no, yo, ¿yo por qué no voy a poder? Y ese es un ejemplo que marca mucho el referente obligado que es el Toto en el mundo de los Woshe. ¿Conoces algún, algún otro paciente que sea como tú? No, la verdad no. ¿Ni en México eh... ni fuera de México? No, porque los pacientes que yo conozco, los europeos que conozco, eh, no muchos de ellos tienen fatiga crónica, muchos de ellos tienen eh, dolores óseos también muy fuertes. No, la verdad no, creo que, creo que yo soy uno de esos raros entre los raros, siempre les digo yo, porque además de que tengo la enfermedad y como bien lo dices, este, mentalmente siempre me he considerado muy fuerte y cuando llego a estar muy cansado no pienso que sea tema de la enfermedad, sino más bien de, oh, pues puede ser que hoy nade mucho, o hoy hice mucho crossing, o hoy estuve eh, pues mucho tiempo afuera en la calle. No, lo, no se lo achaco al, al goshé, sino tal vez a mi actividad física y okay. duermo mis horas, ni siquiera es como que duerma 12 horas, ¿no? Duermo 7, 8 horas y me y despierto con la energía otra vez al 5. Que yo conozca, la verdad, no, no, no, no conozco ninguno. Qué bueno. Eh, hemos estado trabajando fuerte por interlocución desde hace muchísimos años. El gobierno actual es uno que, sin lugar a dudas, me consta, tiene una buena intención y le he señalado a dos secretarios de Estado y a, a Ugatel que la buena intención no basta. Eh, no están preparados. Algunos están preparados, pero una gran parte no están preparados. Y la buena intención se es estrella contra la impreparación. Y la curva de aprendizaje es muy larga y nosotros como enfermos con padecimientos raros o los parientes o familiares de los enfermos con padecimientos raros no podemos estar esperando a que, a que acaben de aplicar la curva y aprendérsela. Eso es muy complicado. Tú has estado en los últimos, por lo menos en el último lustro, ya siendo involucrado directamente, desde que tenías unos 23 años, has estado siendo involucrado permanentemente por mí, con gente que está tomando decisiones al interior del gobierno de la república. Sí. Entendiendo eso que he estado fomentando que tú hagas, eh, tú tienes claro que eh, en el futuro, tú sobre todo desde tu ámbito de gestión, vas a ser el que directamente afronte a los funcionarios de la república para hacer que cumplan con lo que tienen que cumplir, ¿es correcto? Uh -huh. Sí. Y esto tiene que ver con un relevo generacional que es no solo necesario, no solo necesario, sino muy importante, porque no se puede estar to todo el tiempo al frente de la batalla, a veces tienes que tomar, tomar un descanso y, y finalmente tomar un descanso permanente. Yo te agradezco mucho que me hayas atendido durante todo este tiempo, ya son 30 minutos aproximadamente, y solo quiero terminar por preguntarte algo que tiene que ver con, ¿qué no te pregunté que te hubiera gustado comentar tú? Y si no te lo he preguntado y lo tienes a la mano, por favor, refiérelo. ¿Qué no me preguntaste? Eh... Pues bueno, la nueva estrategia que tenemos, pero no la quiero... No la quiero quemar, quiero okay. que mejor sea una, una sorpresa para toda la gente, todos los que nos siguen, todos los que nos ven, eh, que estén muy pendientes, decirles que eh, vamos a generar el mejor registro de, de todo México, de toda América Latina, en cuanto a enfermos raros, y todos van a querer ser de, de esos raros, ¿no? Nada más eso. Yo te agradezco mucho, Toto, y eh, también agrego que. Estamos haciendo un trabajo que va a crear una estructura para lo que viene. Porque, ok, nos agarró descuidados. No va a volver a suceder. Te agradezco mucho, mijo, Muchísimo, como siempre, me lo permito. Te amo con todo mi corazón. Espero que siempre seas ese muchacho que eres hoy mismo y del que estoy tan orgulloso. Muchas gracias, hijo. Igual, pa. Bye, mijo.